Buongiorno cari amigo da Pablo el Giorno de hoy, ¿qué cosa faccio? Faccio un ejercicio, ¿qué ejercicio hago? ¿Cómo hacer correctamente el pegamento su la braccia o le push o a alguien le llaman la flexiones Mira, comando, lo importante de todo esto no es hacer 30, 50, sino hacer 10, pero hacerla correctamente con estos ejercicios. ¿Qué, cosa, qué, cosa, qué, ¿Qué grupo muscular se labora qué hacemos? Con esto, laboramos el, principalmente el bichípito, laboramos el pectoral aunque laboramos la espalda, la espalda. ¡Oh, en español, los hombros! Con este ejercicio potencializamos casi la parte superior de nuestro cuerpo. ¿Cuál lo importante es hacerla correctamente? Voy a explicar eh, tres cosas que se pueden mejorar porque veo que aunque yo primo, ho sbagliato tanto, pacheo, aunque 40, pero la bueno, pacheo de un modo sbagliato. Hoy giorno día se impara, mira comando, quiero enviar un saludo muy especial a Marco, Patricia, Claudia, Marcela, Giorgio, todos los que nos guardan hoy. ¿Qué giorno oye? El 21, el primer giorno de primavera. Ok, ok, <ríe> se inicia, se inicia. me la, la maleta, así si recibo la primavera cargo. Son un poquito apanato pero... <ríe> piano, piano, si reayunye, el objetivo, eh. Chibole tiempo, chibole tiempo. Con estos jornos la piolla no me ha chato hacer niente. Ni que en la palestra, tanto casino, tanta gente me disturba. Ahora hago el video en la palestra, ¿qué sucede? Que la gente no me guarda menos, sino que guarda la, la regaza que está de fianco. Y así no me vengo. Ok, voy a explicar cómo hacer le puxada para porque son los donas que hacen le puxada. Mira, comando, lo ideal es que guarda, lo ideal es que cerebro. El cómito no fue sino internamente, internamente contraigo glúteo, guardo de frente y facho así guarda, lentamente. Cosí un poquito es es Se puede hacer en medio guarda. así, trajo. 60 el ejercicio, facho cosí. Contraigo, contraigo mi abdomen, bloqueo el glúteo, guardo de frente. eso, si son tantos dones que, que dicen, oh, ya yo estoy en un nivel superior, puede hacer igualmente, como igual, pero scende, extiende menos, yendo menos, así guarda de frente, ok, perfecto, perfecto. <ríe> Adesso, eh, e igualmente, con este ejercicio lo hago como lo de hacer uomini, como he dicho prima, guarda, porque digo de guardar de frente, porque si tú estás haciendo no con este ejercicio, así, y forse de tú es no hay la fuerza, tú caes automáticamente en el pecho pero si tú estás falla el ejercicio y guarda tierra y te esvalia, tú, te espaca el nazo, Dopo el médico, te cobra un saco de soldi por fare el intervento, mira vida es, esa es la idea, lo importante es estar en la protección, en la seguridad ok, ahora, per uomini, per uomini, como he dicho prima, guarda, la postura, la postura, sí. gomito no fuori, interno, gomito, de esta forma no, chiudo, guardo de frente, bloco el glúteo, contraigo con que mi abdomen cuarto de pronto y hago esto 1 2 3 4 5 el ejercicio se 60. se sente. si lo hago con el gómito abierto hago que 50 50 pero cuál es ni idea se trata de fare cualidad cualidad cualidad cosas que sean profesionales no fare así que hago 50 pero al final no lo faccio bien yo, esto lo consigo fare cuando te arce, cuando vaya a la doccia, cosí, eh, reafirma un poco el, el pectoral, de brazos así, así cuando metes la camisa la corbata, tú te sientes un superman. Ok, yo voy a fare 5, 5, guarda la postura correcta, guarda nuevamente, 5, 5, guardo de frente, gomito chiuso, bloco, bloco mis glúteos, guardo de frente, guarda, voy ah, ah, ah te mirando el pectoral y cómo se... cómo se contrae, guarda, a acuerdo cómo se contrae, guarda aunque tú, empiezas a verlo así con entrenamiento progresivamente, progresiva. puede iniciar con 5, después 10, después que subas 10 que recibe el objetivo y dices, voy a hacer 12, piano, piano, piano, piano te debes, de poner, o meter, meter, en fida Reayudible, yo te digo, fai 100, subito cada terra. Pues te digo, fai 10, tú me dices, ah, così poco, va bien, inicia con 10. Dopo voy, 15, cuando tú menos, ¿ci pensa? Hay un superman. Fai 50, ta, ta, ta, pusha. pero ven, no, esto sí, un poco, no, ven, ven, ven, cosí firme, duro. Mira, comando, si te piaciuto este video, dame un like y si ancora no te has inscrito. Escríbete a eso De Cuore ¡Pablo!